De lluvias que provocaron riadas, deslizamientos e inundaciones en Chuquisaca dejó aislado a varias comunidades de los municipios de Montegudo y Guacareta. Se tiene incomunicados el tema del sector eh, Monteagudo Guacareta que tenemos dificultades, problemas con mucho desumbe, muchos eh, vehículos eh, con dificultades en poder tener la transitabilidad. Tenemos eh, cantones incomunicados en el lado del Cantón San Juan, Cantón Fernández, los sectores de Chapimayo, Alto Casaderos están incomunicados. Frente a esta situación la gobernación de Chuquisaca al no poder ingresar a las zonas afectadas gestionó que la ayuda entre vía aérea para los damnificados. Es alarmante la situación, los compañeros incomunicados, nosotros. No podemos hacer tampoco mucho porque las lluvias continúan y la maquinaria pesada no puede habilitar esas rutas. Se ha elaborado un plan de vuelos vía, con, con helicóptero para que pueda ingresar medicamentos y alimentos a muchas zonas donde realmente necesitan estos productos de primera necesidad. De igual forma, la policía y el Sachuquisaca aún realizan la búsqueda de una persona que fue arrastrada por el río Bañado en Monteagudo cuando éste intentaba rescatar su vehículo de un deslizamiento.